Muy buenos días y bienvenidos al tercer video en este módulo de Ciclos Wild. En el último video modificamos nuestro programa de piedra, papel o tijeras eh, para que fuera posible jugar tres veces consecutivas antes de que el programa se cerrara. En este nuevo video vamos a implementar la modalidad 2 de 3. Si uno no fuera tan perezoso como lo somos, incluido, uno no diría 2 de 3, sino... Juguemos tres partidas y la persona que gane dos de esas tres gana. Sin embargo, antes de adentrarnos en el código, quiero que se den cuenta de los matices que tiene esa descripción. Primero que todo, uno no siempre tiene que jugar tres partidas. Si la misma persona gana dos veces, entonces el juego se termina porque no importa lo que pase en la tercera. Por otro lado, uno a veces tiene que jugar más de tres veces porque puede haber empates. De hecho, si las primeras 98 partidas salen en empate, ya no se debería llamar 2 de 3, sino 2 de 100. Lo que quiero que vean es que cuando uno dice 2 de 3, lo que, eh, lo que uno realmente está diciendo es juguemos hasta que alguno de los dos gane eh, dos veces. Y esto es lo que vamos a implementar acá. En el video anterior, nuestra condición para seguir jugando era decir... Eh, o la, la condición del while era que el número de partidas fuera menor a 3. Pero esta vez nuestra condición no dependerá del número total de partidas, o sea, de este contador, sino de dos contadores, es decir, el número de victorias del humano y el número de victorias del computador. Aquí tengo de nuevo el código de nuestro piedra papel o tijeras original, el que no hemos modificado. Al igual que en el video anterior, vamos a inicializar nuestros dos contadores al comienzo del programa. No obstante, esta vez le debemos sumar un 1 a cada contador en momentos diferentes. Esta vez le debemos sumar un 1 a las victorias del humano cuando el humano gana, es decir, acá en las reglas de combate, y le debemos sumar un 1 a las victorias del computador cuando el computador gana, es decir, acá en esta línea. Ahora pensemos en cuál va a ser la condición que determina si debemos seguir jugando o no. Antes era un poco más sencillo porque solo teníamos un contador que debía ser más pequeño que tres. Ahora debemos usar el conector AND para asegurarnos de que ni el humano ni el computador hayan ganado suficientes partidas todavía. Entonces la pregunta es, ¿alguien ha ganado dos veces? O más bien, ¿el computador ha ganado dos veces y el, y el humano ha ganado dos veces? Entonces son dos preguntas, son dos preguntas pero una condición. Volviendo entonces al programa, otra vez intentamos todo el código de nuestro piedra, papel o tijera, lo metemos dentro del while, pero esta vez hacemos que nuestra condición para seguir jugando sea que tanto n humano gana sea menor a 2, como que npc gana sea menor a 2. Y listo, terminamos de implementar la modalidad 2 de 3. Lo último que quisiera hacer ahora es mostrar algunos mensajes cuando salgamos del bloque while. Es decir, después de todo lo que tenemos aquí intentado, eh, me gustaría que imprimamos el juego terminó, pero también me gustaría eh, imprimir cuántas veces ha ganado el humano y cuántas veces ha ganado el computador. Y listo, ahora podemos ir a probarlo. Como siempre nos pregunta por una jugada, vamos a decir papel. Eh, gané la primera vez, hubo un empate la segunda vez. El computador ganó la tercera vez. Y listo, terminamos. Entonces, las victorias del humano fueron una, las victorias del computador fueron dos. Es decir, que yo perdí el 2 de 3.